Bueno, yo creo, por ejemplo, el, el canal eh, tradicional, el canal mayorista o el canal de integradores, el papel fundamental que tienen en el mercado de la virtualización es la formación. Es decir, como, ellos tienen que ser un canal que ha pasado de ser eh, trae, tradicional, a un canal especializado, a un canal de consultoría. Ellos cuando están delante de sus, de sus clientes lo que tienen que darle es seguridad en las soluciones que le están planteando, ¿vale? que le va a dar solventar los problemas que realmente el cliente tiene. Eso pasa por un canal muy formado, un canal con muchísima educación y con un conocimiento en las tecnologías muy fuertes.